Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Javier Acuña. Quisiera saludar a todos ustedes que están realizando este curso y en este momento comenzando su último módulo, en el cual analizaremos distintos temas. En primer lugar, el impacto del neoliberalismo en América Latina y posteriormente el fenómeno de la emigración y las formas de integración regional que tuvieron lugar a partir de las últimas décadas del siglo XX y hasta el presente. Vamos a partir del análisis de qué se entiende por neoliberalismo en América Latina y en el correr de la semana analizaremos el impacto de estas prácticas en la economía, en la política, en el trabajo y en la educación. La semana próxima veremos el fenómeno de la inmigración que ha tenido lugar en ese periodo histórico, las formas de integración regional y sus características. Finalmente veremos qué papel ha jugado Estados Unidos en estos procesos. Comprobaremos que las distintas dimensiones y fenómenos que he mencionado están intrínsecamente relacionadas, se entrelazan y tienen consecuencias particulares en la región. La historia de América Latina es la historia de Estados que desde su creación han estado fuertemente influenciados por el contexto internacional. En este sentido, haremos especial énfasis en la influencia de Estados Unidos en la vida de los países. Recordemos que el legado colonial ya ha sido tratado al inicio del curso. Como ya hemos mencionado en módulos anteriores, en América Latina existen grandes disparidades, grandes asimetrías, tanto entre los países como al interior de los mismos, por ejemplo, diferencias entre la ciudad y el campo y entre los diferentes grupos sociales. Se suele decir que América Latina es la zona más desigual del planeta. Las prácticas neoliberales han repercutido en todo el planeta, pero los puntos de partida en que se encuentra cada país son diferentes, y por lo tanto han sido afectados de distintas formas. Al iniciar este nuevo módulo, es importante aclarar que no todos los fenómenos que serán analizados se pueden atribuir exclusivamente al neoliberalismo, ya que pueden tener antecedentes en otros momentos históricos. Es decir, hay fenómenos que son históricamente persistentes y no se pueden considerar en su larga duración sin sus vínculos con la época colonial y el fundamento histórico de cada estado-nación en el curso del siglo XIX. Considero que tendremos tiempo suficiente en las próximas dos semanas para analizar y discutir sobre estas temáticas. Para ello, consideramos distintas perspectivas de abordaje no necesariamente coincidentes, lo cual proporcionará una mirada plural. El curso contempla una visión contemporánea, pero también la perspectiva histórica. Se ha buscado analizar el neoliberalismo, la emigración y la integración regional en América Latina en el marco de sus principales polémicas, poniendo en tensión algunos temas de encrucijada como ser la dimensión económica, la dimensión política y la dimensión social, así como el tratamiento de las asimetrías entre los países. Ojalá que encuentren en los temas que siguen un incentivo reflexivo y movilizador.